una nueva planta de producción de sustratos, una filial más del grupo Fiber 2, que tiene plantas eh, en Sri Lanka, en la India, y es eh, la marca líder a nivel mundial en producción de sustratos de fibra de coco. Aquí estamos empezando las nuevas instalaciones de esta que será una planta de tecnología de punta en producción de sustratos, donde vamos a combinar lo que es tecnología desarrollada por nosotros, por México, ...y todo el conocimiento y maquinaria y tecnología también eh, traída de la India. Aquí es donde inicia nuestro proceso, es la recepción de materia prima. Esta es, eh, la traemos del Valle de Cihuatlán... ...es el mayor exportador de coco hacia los Estados Unidos, coco fruta... ...y son nuestros proveedores, varios proveedores aquí... ...los que nos, nos proveen de, de todo este material... ...para que sea una producción constante y abundante. Inmediatamente que se recibe la materia prima... ...pasa a este primer molino que es el que hace la primera molienda. Este molino es eh, innovación de nuestro propio grupo, nuestros propios ingenieros, donde hace el primer martajado, los primeros cortes y un poco de extracción de polvo. De aquí iniciamos los procesos subsecuentes. Este es nuestro siguiente proceso. Ya obtuvimos un corte, un primer corte. Se transporta el material que ya está cortado a la primera zaranda, al primer cernidor y obtenemos lo que es este, este producto. Este es un producto estrella, es un producto... Realmente superior, es un polvo, 95% polvo puro, consistente, con una excelente granulometría y 5% de fibras muy pequeñas. Una vez que sale el polvo, se le extrae todo el polvo a la, a la molienda, continúa por este cernidor, donde vamos haciendo la selección de las piezas, del material, las medidas que vamos a necesitar. Va caminando el producto y ahí es donde vamos a escoger los tamaños, según los pedidos, según las necesidades o productos estándares que ya manejamos. Ya salimos de los cernidores, ya tenemos las medidas, ya tenemos la mezcla. Por aquí se va el producto a nuestros camiones, donde va el siguiente proceso que es el secado, que les voy a mostrar acá más adelante. Aquí tenemos nuestra área de chipeado. Esta es eh, tecnología hindú, recién llegada. Estamos terminando la instalación y nuestras primeras pruebas, donde vamos a obtener los cortes precisos, igualando o superando la calidad de... Eh, de los estándares aquí en México y, y esta línea va a ser la, la que nos va a dar la pauta de poder decirle al cliente qué medida de corte, qué, qué granulometría, con qué mezcla va a querer su producto. Aquí es nuestro almacén de polvillo, del primer producto que estamos sacando, donde lo estamos almacenando y posteriormente se pasa al área de, de secado o de mezcla para hacer las mezclas que los clientes quieren. Y en unos meses, eh, un periodo corto de tiempo, empezaremos con el lavado para manejar lo que es eh, producto lavado y bajo en conductividad. Aquí pasamos al área de secado, donde venimos a secar y deshidratar todos nuestros productos. Eh, tenemos actualmente dos hectáreas, pero en total tenemos siete hectáreas que van a estar habilitadas muy pronto para surtir cualquier capacidad y no parar de producir esta es la próxima segunda unidad de, de producción, donde tenemos lo que es una máquina de, de desfibradora. Es un molino este de desfibrador, donde separamos las fibras largas que van a otros mercados de exportación y el polvo para complementar nuestra línea de productos. Por último, estamos en el área de prensado, de empacado. Aquí es donde el producto se trae, se mete en una prensa compactadora, donde se hace dos a uno la compactación, 220 litros por paquete, se empaca y se pone en el área de almacén de producto terminado listo para su recolección.